Puede que sea una opinión impopular, pero la cuarta temporada de Stranger Things fue normal. ¡Ay! Entre tantos relleno, creo que se esconde una muy buena temporada. Esta es mi reseña. La cuarta temporada es la más larga de todas, pero en mi opinión los hermanos Duffer no hacen buen uso de ese tiempo. El elenco creció, tanto físicamente como en número de personajes. Y para poder darle su momento a cada uno, la serie elige separarlos geográficamente y terminamos con cuatro historias. California, relleno. La Unión Soviética, relleno que pudo ser un solo episodio. Lo que ocurre con Eleven funciona en su mayor parte, pero también pudo ser un solo episodio. Y lo que ocurre en Hawkins. Esto es lo mejor de la serie. Es su zona de confort y se nota. Cada secuencia fue genial y es de lo mejor que ha producido la serie. Buen misterio, comedia, suspenso, buen villano y buenos personajes. Pero lastimosamente todo lo que ocurre afuera de Hawkins no fue más que una distracción. A grandes rasgos fue una temporada divertida. Qué bueno es tener Stranger Things de vuelta. Pero ojalá en la última temporada se centre más en lo que hace la serie divertida y eso es la historia en Hawkins y su Upside Down. A esta temporada le doy tres estrellas y media de cinco.